Eu me dedico a Francisco e tenho 37 anos. Eu sou de Portugal e a minha língua materna é de Português. Eu trabalho em Big Data em Eurocat. E falo inglês, a em Castelhá e uma amiga de y catalán con los mis compañeros. Muchas gracias. Y la palabra que me agrada mucho es te estimo más, En castellano es te quiero mucho. En portugués, amo mucho. Y en inglés, I love you. Soy Clarita y soy peruana. Mi lengua es el castellano. Pero también hablo inglés y una mica de catalán. La palabra que me agrada molt en catalán es charraira, en castellano es parlanchina y en inglés es chatterbox. Hola, ¿sí? Alexandra, soy del Perú, soy peruana. Eh el castellà y parlo, parlo una mica de catalán y inglés. Eh, la frase que más me agrada en catalán es amor meu, que en castellà vol dir este amor mío. Hola, soy la Silvia, la meva lengua es el castellà vais a la argentina y... Pero la lengua que más me agrada es el francés. Eh, Pado una mica el catalán, pero que es la lengua del Meu ama Y me agrada mucho. La palabra que más me agrada es el Meu Cuñac. En castellano, mi cuñado. Sin significación aparente. ¿Qué sí, Argentina? A Casameva parlo castellán, pero a vagadas a la Feina parlo en inglés y francés porque trabajo con turistas. La parábola que me me agrada en catalán es Aramatej, que en castellán significa. Eh, ahora mismo. En Dick Osvaldo parlo el castellán y estudio catalán. Eh, la nueva paraula preferida es digi. Hola, soy Anti Julie, soy de Inglaterra y ara catalán, pero hablo pal en inglés en casa y hablo castellano con meus amigos. Y cuando quiero expresar cosas románticas a mi marido, puedo decir algunas palabras en romanès, te eh. I Y uh, la mea paraula en catalán es pastanaga, <laughs> porque sona muy diferente que en inglés. Hola, em di la Paula y soy de Argentina. La meva lengua materna es el castellán, pero parlo una miqueta de catalán, inglés y francés. La parábola en catalán que más me agrada es aveura, que en castellán es a ver. Hola, yo soy Can Xavier. La meva lengua es el euskara, pero también parlo el castellán, el inglés, el francés. Y escribo una mica de prologue, HTMLC y shell script para hablar a las máquinas. Ahora el catalán, también el parlo una mica. La palabra que más me agrada en catalán es ahora y en euskara el diú orange. Soy yo y soy del Perú. La nueva lengua materna es el español y parlo una mica al catalán. Me agrada muy. La palabra que más me agrada en catalán es bon cap de semana y en español sería buen fin de semana. Hola, yo soy Lana y Vic de la República Dominicana. Hablo castellano, una amiga de inglés y Stick Aprana en catalán. Las nuevas frases favoritas son que es yo y comes Dio. <risa> que son en castellà que es eso y cómo se dice. Hola, el Cintia y soy de Honduras. La nueva lengua materna es el castellano y aramate es estic aprendiendo catalán. La palabra que más me és es a vegades, que en castellano significa a veces. Ahora, todos me dicen Alina y soy romanesa. Hablo eh, tres idiomas, castellano, italiado y romanesco. Ahora, mismo también estoy aprendiendo el catalán. La palabra que más, que más me agrada en catalán es fatit. En, en la nueva lengua es dio mi Elena, y parlo tres lenguas, que son el castellano, que es la nueva lengua materna, el francés, el vach hablan a vivir en Francia y una mica al inglés. Ahora. Vis y te Valle a Barcelona y estoy aprendiendo el catalán la expresión que más me agrada en catalán es de mica a mica sampla la pica y de gota a gota sampla la gota ¿Qué quiere decir? Constancia que poco a poco conseguimos las cosas El meu nom es Diana Diana y soy de Guayaquil, país ecuador ¿no? Actualmente eh, estoy eh, estoy Estoy aprendiendo inglés y catalán. ¿no? Hablo, eh, parlo y escribo y escrib el castellano porque es mi lengua materna. No parlo ni escribo eh, inglés, pero vos lo, lo entiendo. ¿no? Eh, la, pala la palabra eh, es muslo que en mi lengua materna es eh, de un, eh, mejillones. Gracias.